Hola a todos, bienvenidos a Game Computer y bueno estamos aquí una vez más en Noticias Gamer Episodio 4 Bueno, vamos a empezar muy intenso con un videojuego que se presentó al evento mundial de videojuegos y tecnología, la E3 Y dejó a mucha gente perplejada Estamos hablando de un videojuego favorito de muchas personas, Uncharted 4 A manos de Naughty Dog el protagonista favorito de muchas personas, Drake, vuelve a nuestras tiendas en esta nueva aventura para PlayStation 4, que promete mejorar la jugabilidad de la anterior trilogía original de Uncharted, con el héroe en una situación límite más. Tendrá escenarios más amplios que el visto en PlayStation Experience y la E3. Su distribuidor es Sony. Y pues bueno, vamos con otro lanzamiento previsto, no se sabe la fecha. Y pues bueno, vamos, seguimos con... The Order 1886, a manos de Ready At Down. Es un videojuego de corte fantástico y ambientación de época para PlayStation 4. Mezcla elementos anacrónicos en una ambientación con elementos steampunk, con mucha habilidad para, enfrentar, eh, para enfrentarnos a bestias de pesadilla. Un juego de shooter, acción y aventura. Bueno, vamos a seguir con un clásico de videojuegos. Un videojuego que siempre ha estado ahí. Hablamos de Final Fantasy, Final Fantasy XV. Y bueno, a manos de Square Enix, eh, un videojuego basado en la fábula nova Crystalis, que también inspira a Final Fantasy XIII. Pero en este caso tiene una fuerte orientación hacia el género de la acción. Su distribuidor es Sony Entertainment. El juego eh, irá a 1080 y, pues bueno... Será una cosa maravillosa de ver. Eh, bueno, seguimos con The Witcher, Will Hunter, a manos de CD Project Red. The Witcher 3, Will Hunt, es la tercera entrega de la serie de The Witcher, que nos devuelve al conocido cazador de bestias Gerard, de Libia, en una nueva aventura. Rol, eh, rol de la vieja escuela en un fascinante mundo de fantasía, cargado de grandes, histori de, de grandes historias y con un gran acabado artístico y tecnológico. Saldrá para las plataformas PC, PlayStation 4 y Xbox One. Distribuidor Vandal Namco. Y bueno, bueno, vamos con la última noticia, como siempre, la curiosidad. Y bueno, siempre os habéis preguntado... ¿Qué juego vende más? ¿Battlefield 4 o Call of Duty Ghost? El juego que gana la guerra de shooters es... Numerosos estudios afirman que Battlefield 4 es el shooter más vendido en todo el 2014, por solo 100 ventas. Y pues bueno, aquí acaba mi sesión, ahora me sigue Karim con su sesión de hardware y software, y bueno, espero que os haya gustado. Adelante Gracias. Karim. Gracias HyperX. Bueno, la serie de gráficas GeForce y Radeon podrán combinar su video RAM en multi-GPU. Esto se debe al nuevo x 12 del Windows 10. No tenemos mucha información, pero en cuanto la tengamos, os lo notificaremos. Super Flower ha lanzado una fuente de 2000 vatios. su nombre, Ladex 80 Plus Platinum 8-Pack Edition. Es capaz de utilizar una eficiencia de 94% al 50% de carga. Tiene un precio de 369,90 euros. Esta fuente sería para ordenadores que utilicen dos procesadores, cuatro gráficas o características muy elevadas. Microsoft lleva dando útiles noticias sobre Windows 10, pero no todas son buenas, verán. Windows ha confirmado que Windows 10 Enterprise no será gratuito. En Windows 7 era gratuito al menos un año. Google ha cerrado el proyecto Google Glass y explica por qué los desarrolladores ya no sienten el mismo interés por estas gafas. Patrick, CEO de Google, ha dado una explicación limitándose a decir que cuando un proyecto no cumple sus expectativas lo cierran. Sin más, todos nos hemos quedado sorprendidos ya que hubiera sido uno de los mejores productos de Google, sino el que mejor. La nueva generación de OpenGL se llamará GL Next y Bail la presentará en marzo la siguiente interacción de OpenGL. Se conoce como GL Next y será presentada oficialmente el mes que viene, durante el transcurso de GDC. De hecho, ya hay un evento preparado para ello, bastante explícito, GL Next. Bueno, eh, durante dicho evento presentarán GL-NEXT y sus implicaciones y propiedades técnicas, técnica avanzada y demos reales para su uso en aplicaciones. Dado el, alcance que el Bail, eh, la, eh, dado el alcance de Bail con la plataforma Steam, perdón, no supondrán las Steam Machines en el futuro con la Steam OS. Es de suponer que algo como GL-NEXT sea importante para la compañía una iniciativa denominada Kronos, y que busca ofrecer esta API de forma gratuita a, todo, a todos los desarrolladores que deseen implementarla. Bueno, vamos con NVIDIA, se pueden comprar la Gigabyte G, GeForce GTX 960 de 2GB DDR5 o la 960G1 Gaming, esta tarjeta gráfica va a ser la gama media de la serie 9, con un rendimiento entre la 770 y la 780, con un precio de 300 euros. La GTX 970 y 980 han demostrado tener un rendimiento por dólar muy interesante. La 970 es la opción más económica. Características de esta tarjeta. Chip Maxwell GM206, 7.010 MHz, 2 GB de memoria GDDR5 y una conexión PCI Express. 16 pin versión 3. No olvidemos que estas tarjetas gráficas no son de gama alta. Es algo que en ha querido dejar bien claro. Los modelos Gigabyte vemos que tienen una refrigeración Windforge y a esto le sumamos una PCB personalizada. Y hasta aquí mi sesión de hoy. Bueno, muy bien, Karim. Voy a proceder a despedir, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que nos cuesta mucho hacerlo, sobre todo a él, que es el que lo edita. Y pues bueno, solo nos importáis vosotros y hacemos esta sección para que os enteréis de la actualidad en videojuegos y tecnología. Y nada, hasta luego. Adiós. Tras tiendas en esta nueva aventura para PlayStation 4 que promete mejorar la jugabilidad con esta nueva... Oh, perdón, me voy a repetir de nuevo... Ya, dale. Cuando tú me digas que está listo. Ah, ya no espérate ¡Joline! Venga Buenas a todos Tío cállate Buenas a todos y me el vídeo de Game Computer Y bueno estamos una vez más en Noticias Gamer Episode Experience. Su distribuidor es Sony. Bueno, ahora seguimos con otro videojuego. Son lanzamientos previstos. No se sabe la fecha. Y pues bueno, empezamos. Seguimos con. De orden. Empiezo, ¿no? Otra vez. Sí. La serie de craft. Gracias. ¡Jolie! <risa> Mira, sí, sí, empieza. Gracias a Cipri7 era un año gratuito. Esta versión está enfocada al uso general, no está en enfo... Sí que sí. Gracias a Acción. La nueva. La... ¡Jolín! ¡Por Dios, madre mía! ¡Qué buena suerte tengo hoy! Venga. Gracias, Cyprix. La serie de gráficas GeForce y Radeon podrán combinar su video run en multi-GPU. Eso se debe al nuevo directx X12 del Windows 10. No tenemos mucha información, pero en cuanto las tengamos, os lo notificaremos. Superflower ha lanzado la fuente de 2.000 vatios. Su nombre, Latex 80 Plus Edition Platinum. Lo he dicho mal, lo he dicho a Macho, ¿cuántas tomas falsas llevamos ya? Bueno, venga. De nada, Cipri, bueno. De nada no, es gracias, pero bueno. Gracias, Ciprix. La serie de gráfica GeForge y Radeon podrán combinar su... ¡Me reído. ¡Ay, Ay madre, jol! vale, ya vale, está. Ah, ya está. Superflower ha lanzado una fuente de 2000 vatios. Su nombre, Ledex 80 Plus Siempre me equivoco aquí. No pasa de ahí. ¡Muerto culpa! ¡Muerto tu culpa! jolín jolín Venga.